Ok, una abstracción es agarrar los elementos más importantes o que más representen una figura. Por ejemplo, aquí está el, el tipo de ejemplo, esta imagen de Picasso, ¿la ven? En este caso, este, se agarró eh, del lado izquierdo, en la columna hay tres toros y cada uno lo, le fue sacando los elementos más importantes hasta llegar a lo más abstracto que es del lado derecho. Haces otra forma, ya no es un objeto, ya es una forma. Y esta forma... En este caso, representa algo aunque no sea idéntica. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí. Tengo aquí el águila en la pantalla y lo que voy a hacer va a ser abstraer unas formas, formas geométricas sí, a partir de esta sí, imagen. Lo primero que voy a hacer es poner... ...o dividir mi animalito en tres niveles. Aquí está el superior, medio e inferior. Voy a ver, aquí en esta parte puedo notar que el cuerpo es como circular. Quiere decir que aquí voy a abstraer un círculo. En el nivel medio, que está en el cuello, se ve un poco más cuadradito. De aquí voy a abstraer un rectángulo. Y en el nivel superior, lo que puedo ver es un triángulo. Entonces aquí ya tengo mis tres formas geométricas. Un círculo, un rectángulo y un triángulo. Ahora le voy a Fusion. Y listo, ya tengo mis tres formas geométricas que identifiqué en la imagen. Y ya se forma una figura orgánica. Bien, esto es una figura abstracta. No es literalmente el águila, pero se puede entender. De hecho, pueden llegar a una abstracción en la que ya no se entienda lo que es. Pero aún así estar inspirado en un elemento natural. Voy a enseñarles otros ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí. Basado en un pescadito, en este pescadito, se abstrajo esta forma. Luego, basado en este conejo, se abstrajo esta forma. No necesariamente está igualito, pero agarró elementos como ojo, nariz y oreja para formar una forma, una figura. Una figura que para quien la hace tiene significado. A ver en el perico. Aquí está. Vean esta forma de aquí. Está posiblemente en un ave y si sí, era en una mariposa. Aquí tiene una forma. Por los colores, este se entiende más fácil, que es parte de un perico. Y aquí está esta forma, parte de un zorrito. Voy a... Esto es rápido. Entonces, primero tiene en la cabeza el animalito y tenía varios piquitos. Este lo voy a hacer muy literal. Solo para que recuerden cómo es el animalito. Estas son como las patas. Esta técnica es speedform, entonces hay que hacer rápido figuras. A partir de aquí puedo decir que pues la cabeza es un círculo, literalmente. Aquí puedo poner un triángulo que es para una pata, otra. Y aquí puedo englobar todas estas. Voy a que sigue. Otra vez decido que la parte principal es un este círculo. Puedo visualizar las antenitas y sin patas. Igual le pongo. Ojos. En esta otra mantengo mi círculo, mantengo los ojitos. Pero aquí quiero unir todo lo de arriba con lo de abajo. O digo, el de la derecha con el de la izquierda. Y así, un montón de figuritas. En este yo decido ponerlo así. En esto decido ponerle un ojo de un lado. Y abstraer solo del otro lado esto. Y ya decido, por ejemplo, al final me decidí por este. Este me gustó más. Entonces... Lo voy a hacer aquí en chiquitito. Imagínense que esta es otra hoja, porque se hace en otra hoja. Aquí voy a tener la vista superior. Pero, tal, esto es importante. La, la superior siempre se debe dibujar arriba de la frontal. Y la lateral siempre debe ir a un lado de la frontal. Ahora, el elemento que yo seleccioné me lo voy a imaginar en 3D. Entonces, yo me imagino que de frente se ve, se ve esta parte así, como tenía un ojo y solo es un lado, lo voy a dibujar de este lado. Y las, las antenitas, yo las visualizo estando volteando hacia atrás. Ahora, le voy a la vista superior. Esa vista frontal, desde arriba, yo la podré, me imagino que se vería más o menos así. Tengo el ojito por acá. Y las antenitas me las imagino así. Ahora me voy a la vista lateral. La vista lateral, el ojito lo tengo aquí. Y las antenitas se verían más o menos así. ¿Sí? A este para, hay que, no hay que detallarlo tanto. Pero sí le voy a poner algunas sombras para identificar el volumen. Para que yo sepa que tiene... Su espesor. Toda la parte de abajo y la de arriba lleva sombra porque es como circular. ¿se ¿Sí están viendo la pantalla, verdad? Sí. Ok. Visto desde arriba, aquí le está dando la luz, entonces habría sombra si acaso en la pura orillita de aquí aquí. Tal vez por aquí. La vista lateral voy a poner sombra en toda esta parte de abajo. Como las orejitas tienen volumen, también le voy a poner sombra.